Hay que ver el proyecto EDIA, ¿eh? Ay, hija, venga proyectos y proyectos. A mí no me da la cabeza. Uy, pues yo soy muy fan de este. ¿Y este? ¿De qué va? Pues son recursos educativos abiertos para usar en el aula. Bueno, ¿y de qué materia? Hay de todo, de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP. ¿Y quién lo paga, los alumnos o el centro? No, no, son gratuitos. Te registras y ya está. Que va, ni siquiera, porque son de libre acceso. Que son como un libro de texto digital. No, no, no, que va. Mira, son proyectos que utilizan metodologías activas y entonces incluyen actividades un poquito más novedosas, con herramientas digitales. Ay, eso está muy bien, que yo tenga a mis alumnos aburridos de hacer siempre lo mismo y lo mismo. Normal. Mira, estos recursos además están referenciados curricularmente, con lo cual en cada momento... ¿Sabes qué se está trabajando del currículo? Porque también se trabajan competencias. Bueno, las competencias están muy bien, pero luego yo a mis alumnos los tengo que evaluar. ¿eh? Bueno, pero estos recursos que vienen completitos. Te traen todos los materiales que necesitan, las guías, las plantillas, te traen hasta todas las rúbricas de evaluación que necesitas. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y dónde dices que los puedo ver? En la web de CDEC. ¿Cómo? CDEC. C-E-D-E-C. Y también está dentro común. Ah, entonces tengo que entrar siempre en la web de CDEC y acceder al recurso. No, no, porque te los puedes descargar en HTML para tenerlos en tu ordenador. Los puedes también descargar en Score para subirlo a Moodle. Los puedes ver también en la tablet, lo puedes ver en el móvil. en fin ah, ¡Qué maravilla! Voy a ver qué tal, porque mi grupo de este año regular. Sí. Bueno, tú echales un vistazo y miras a ver lo que te sirve, porque como son modificables, le puedes añadir tareas que tú consideres necesarias o quitarle alguna que no se adapte a tu aula. Bien. Bien. Pero me da un poco de miedo si yo empiezo un proyecto y me lío, no sé cómo seguir. Pues mira, hay redes de docentes que están utilizando esos recursos en el aula, con lo cual tú puedes ponerte en contacto o bien con el creador o bien con estas redes. Ah, ¿y, y cómo, cómo me pongo en contacto con ellos? Pues habla con CD y ellos te ponen en contacto. Ah, qué bien. Entonces dices eh, que son modificables. Sí, sí, tú los puedes utilizar tal cual están, enteros o una parte, o puedes modificarlos y hacer tu propia versión. ¡Qué maravilla! Es que estos, estos recursos tienen una licencia que te permiten hacer todo lo que quieras con ellos siempre que referencias al autor y que si publicas una modificación lo hagas con la misma licencia que tenía. Hombre, si voy a aprovecharme del material de otra persona, qué menos que referenciarlo y subir también yo mi propia versión. Eso es lógico. Pero un poquito en resumen, los recursos del proyecto EDIA. Son gratuitos, uh -huh. no me tengo que registrar, no. tienen actividades creativas sí. y además los puedo ir cambiando a mi antojo. Uh -huh. Y así sin más. Así sin más. ¿Y eso por qué? Pues porque son recursos educativos abiertos. Hay que ver lo que está cambiando la educación. Pues sí.